Hola, te damos la bienvenida a este curso de educación integral de la sexualidad, un espacio de trabajo y aprendizaje, donde el tema más importante eres tú y tu sexualidad. Por lo que queremos darte las herramientas necesarias para que descubras y analices tu persona, tus emociones, tu seguridad y tu cuerpo. En este curso, te encontrarás con información sobre los aspectos biológicos, emocionales, jurídicos, psicológicos y sociales de la sexualidad. Con contenidos claros, científicos y avalado por expertos. Encontrarás videos, infografías y materiales de apoyo para conocer y vivir tu sexualidad de forma responsable, placentera y protegida. Así como entender y respetar la sexualidad de otras personas, sin prejuicios, burlas o mitos. Queremos compartir contigo este espacio seguro para acompañarte, aclarar tus dudas y fortalecerte.